¡Hola! Y bienvenidos a mi cocina en la cocina de Dani. <risa> broma, broma, broma. Pero sí, amigos, como acaban de ver en el título de aquí abajito, el día de hoy vamos a... Les voy a hablar acerca de mi TBR de libros que quiero leer antes de que se acabe el año. Mientras, les horneo galletas. ¡Ajá! Galletas con masa para hacer pastel, lo que dice es que hay que abrir esto ay, estoy muy arriba ok, vamos a abrir oh, ya está el horno, dicen que también hay que calentar, precalentar el horno a 180 grados entonces yo ya lo hice, todo esto amigos Voy a comprarlo hoy en la mañana, bueno hoy a mediodía, entonces estoy muy emocionada porque la señora de yo interna pues salió a de que Aleishi voy a comprar vamos caja y ah, me siento como toda una experta de aquí a Masterchef, ¿eh? vámonos, todo, todo, todo, todo y sí y bueno, eh, para estas galletas que ya les dije que es como tipo de las que te dan en el software, necesitamos una caja de, porque quiero decir caja de arena, una caja de harina para pastel de estas, Uh, pues ustedes pueden elegir la que quieran: hay de chocolate, de red verde eh, y esta que es de blanco. Entonces, yo elegí esta. Y también dice ahí que dos huevos. ¡Vámonos! Dos huevos. Y una taza y media de aceite. Ya encontré esto echarle... Uh, ¡Qué emoción! Y las chispitas de chocolate, pero primero vamos a revolvernos esto y luego ya eh, nos aventuramos con las chispas de chocolate, okay. ¡Y ahora vamos a hablar de libros! ¡Ah! Hay un chorro de libros que neta, neta quiero leer, pero he pensado mucho porque realmente eh, o sea, son libros caros, amigos, son libros caros, y uh, de lo que va el año... No he comprado libros. O sea, creo que la última vez que compré fue como en marzo. Que me compré un libro, pero me lo compré en una tienda de libros usados. Entonces me costó de qué? 30. No, como 50 pesos creo que ese libro. Que es el que estoy leyendo actualmente. Que es El Mundo de Sofía. Me compré ese libro. Y pues ahí vamos. Me está gustando, pero me está teniendo como... O sea, estoy teniendo muchas dudas, ¿sabes? O sea, sí me está cuestionando un montón ese libro que está chido, que creo que a nuestra edad, a, a, bueno, a la edad como de 15, 14, esa edad, o no sea, adolescente, te cuestionas un montón de cosas. Y eh, pues sí, me está gustando, pero les digo, estoy teniendo como este, como este reencuentro con mi yo adolescente, como de, bro, teníamos estas dudas, teníamos todas estas dudas. Y qué chido que esté en un libro y que te vayan enseñando como que lo básico de la filosofía. Cosa que quizá en, cuando estás en la secundaria o estás en la prepa te lo enseñan, pero de una manera que aprendes a odiarlo. Dices, oh, maldita sea, la filosofía me aburre. Y hay como esos ciertos debates feos. Oigan, yo les iba a hablar acerca de los libros que quiero leer. eso Estoy hablando de esto. Hablando de los libros que quiero leer. Eh, hay un libro... En específico, que fue todo un... no, no, bueno, sí, o sea, sí está haciendo un boom en, en la comunidad de lectora y no lo he leído, fíjese que hace hace unos meses fui a buscarlo a la librería y la neta no estaba y me, o sea, sí me agüité mucho porque dije, ah, es un libro que realmente quiero leer y no está, entonces tengo que esperar, creo que tenía que preordenarlo, pero la neta no sé ustedes, o sea, cuando yo quiero un libro y lo busco es de que ya, lo voy a comprar, no, no me gusta esperar. A menos de que tenga que comprarlo en línea y esas cosas. Ajá. El libro es Almendra. Sí, amigos, es Almendra. Es un libro que vi muchas reseñas muy buenas acerca del libro, donde habla acerca de una persona que es un niño, si no mal recuerdo, que está teniendo o tiene... Bueno, al principio no te das cuenta según yo, ¿verdad? Pero habla acerca de este niño que no tiene sentimientos y que, o sea, si le machucas el dedo, no siente, si, lo, si le dices cosas, realmente como que le da lo mismo. Y al principio dices, mmm, niño, quiero ser como tú. Pero cuando vas profundizando un poco más en el libro, en la lectura, te das cuenta que es una enfermedad y que este niño eh, estuvo como toda... Si no mal recuerdo, de verdad, eh, los que ya lo leyeron, yo solamente he leído la sinopsis y he escuchado reseñas, el niño estaba pasando por un mal momento, o sea, no por un mal momento, sino que simplemente vivió su vida y sus padres le tenían como ciertas, um, como ciertas cosas que él tenía que hacer para hacerle saber a todos que podía sentir y que todos supieran como de, ah, sí, sí siente, o no sé, ¿no? Eh, ahora que ya está bien batido, vamos a poner las chispas de chocolate y bueno y creo que a la larga sus padres mueren entonces al niño le toca mmm, no puedo abrir ¡Mua! al niño le toca como mmm, seguir aprendiendo y como trabajar o aprender a vivir de, de esa manera pero él solo porque pues ya no están sus padres ni nada y es un libro que realmente me llamó mucho, mucho la atención. Y, o sea, pues sí, me llamó mucho la atención. O sea, qué curioso. Yo jamás había escuchado acerca de que existiera una enfermedad la cual no te dejara sentir. O sea, pues sí, yo no, no pensé. Entonces, me llama bastante la atención. Y además tiene buenas reseñas de todos mis amigos. Y te hace... O sea, yo sé que los libros te hacen... Eh, ponerte en los pies de esa, en los pies. Sí, eso, o sea, en los zapatos de esa persona y entender y comprender las situaciones y ese libro siento que la gente necesita leerlo y yo también necesito leerlo para aprender y conocer más acerca de eso entonces sí, ese es uno de los libros que quiero leerme otro de los libros que quiero leer es... cómo eh, pues se llama Marijo? Marijo? Ajá, sí, se llama Marijo este libro lo vi en el canal de los libros de Fer y yo sé que sí o sí los libros que recomienda Fer son una joyita. Entonces yo desde hace mucho dije yo quiero leerme este libro, yo quiero leerme este libro. Aparte porque eh, las lecturas que se lee Fernanda son casi como, o sea, sí, son casi lo que yo leo y sé 100% que me va a gustar. Entonces, ajá, y aparte también Vale, vale nuestra queridísima Vale Soto hizo también una reseña acerca de ese libro y le gustó muchísimo y trata de una niña que, que es una niña adolescente que, si no mal recuerdo, habla acerca de todo lo que le está pasando en la secundaria, pero... Eh, más acerca de su primer amor y todas esas cosas. Entonces se me hace una cosa muy bonita. Porque yo recuerdo mi adolescencia con mucho, mucho te mucha ternura, realmente. Mucha ternura, mucho amor, mucho todo. Entonces, sí, quiero leerme ese libro. Y, ay, creo que ya. Y ahora vamos a sacar la bandeja. ¡Ay! ¡Ay ¡Me quemé! ¿Qué? Olvidé poner el papel encerado. No sé ¿en qué lado va. Pero ya lo justo de los libros que quiero leer es... Eh, los Siete Maridos... No, Los Siete Maridos... ¡Ay! Se los voy a dejar por aquí. Eh, ese libro se me hace muy interesante porque creo, si no mal recuerdo... que este, este video ha sido como, si no mal recuerdo... Es que la neta me da miedo equivocarme. Pero bueno, eh, ese libro trata creo que de una actriz famosa en Estados Unidos y habla acerca de que como de sus amantes o... ajá sí, como de sus amantes, una cosa así entonces me pareció interesante dije, quiero leerlo y... y ajá, y aparte porque es un libro muy bonito y es de color verde y amo el verde y todos en un, en un momento estuvieron hablando acerca de ese libro, entonces quiero ver qué tal eh, otro libro que me quiero leer y ese no es como, conoc o sea, sí es conocido, pero no es como el boom de Instagram o YouTube y es eh, alguna historia o algún, sí, algún libro, alguna historia, alguna um, algún cuento de Edgar Allan Poe. Solamente me he leído uno, que es El gato negro y no me he leído más y la verdad me llama mucho la atención la manera en cómo escribe, entonces sí quisiera como leer algo más de Edgar Allan Poe, además de que ya casi estamos llegando de que a nuestra parte favorita del año, que es otoño, entonces sé que van a salir muchos libros de terror y todo eso. 20 este minutos vamos a dejar esto ahí adentro, y vamos a ver a ver qué onda. ¡20 minutos! Y eh, un libro... ¡Ay! Es que les juro que este libro es el que... Um. El libro se llama Mi amigo imaginario, y es un libro que escuché muchas veces que sí te asustaba, o sea, mientras lo ibas leyendo te asustaba, esos son de esos libros que son de terror psicológico, que conforme los vas leyendo neta te va metiendo el miedo, y de pronto todo lo que te trabajó en la mente es como de, espérate, puede pasar algo aquí, nos va a salir algo, o sea, sí, quiero leerlo, no estoy tan familiarizada con el libro, o sea, no, es como que ya me... No hay tantas reseñas pero simplemente la portada me llamó mucho la atención Entonces quiero leerlo Y sé que es un buen libro porque a todos les gustó bastante Creo, habla acerca del niño y su amigo imaginario Pero este amigo imaginario como que sale de todo Sí, o sea, traspasa los límites de la vida Y anda ahí, no sé, atemorizando Entonces quiero leer ese libro La verdad es que sí me quiero asustar Quiero asustarme. Otro libro que neta quiero leer. Me, me gusta. Se, siento que me gusta porque me gustó. El primero es el de La Nación de las Bestias. Ajá. Pero amigos míos. Está un poquito carito. Y duele, duele, duele el codo. Entonces, no sé, le estoy pensando. Hay que tener prioridades. Eh, de qué libro hay que comprar primero pero sí, quiero comprarme ese libro porque me gustó mucho el primero me gustó todo lo que abarcaba todas esas cosas de, de magia, cosas oscuras, la neta está muy interesante y me dio muchísimas ganas de viajar a ese lugar creo que es Nueva Orleans donde era todo eso de las brujas y todas esas cosas entonces sí, me interesa como mucho saber, aparte que mi tema favorito o sea, mi segundo apellido Segundo nombre es eh, fantasmagórico. <risa> me gusta mucho todo eso relacionado con lo de miedo. O sea, me da, me, me gusta, pero me asusta. Entonces, eh, a mí me gusta. Me, cuéntame historias de terror, yo estoy fascinada. Cuéntame leyendas, cuéntame, o oh, oh. no, o sea, a mí me gusta todo eso. Entonces, si a ti te gusta, vamos a ser buenos amigos. Vamos a ser buenos amigos hablando cosas de terror. que algo se quemó, y uh, eh, no se quemaron, pero no sé qué pasó, entonces voy a averiguarlo. ¡Qué emoción! Pues ya terminamos de hacer las galletas, afortunadamente sí salieron bien, se me estaba quemando el papel, <ríe> porque no lo acomodé bien. Pero me emociona mucho hacer postres. No sé a ustedes si les emocione. Si es así, de verdad, amigos, hay que unirnos y mandarme sus recetas, las recetas que quieren hacer. Quizá en esta temporada de otoño pueda hacer algún pastel o algo mientras les platico de algún tema en específico que quieran escuchar. Ya sea un chismecito o hablar de libros o lo que sea, pero haciendo una receta. Y, amigos, me fui a hacer un café... Eh, y aquí tengo mis galletas. Nunca había hecho galletas así con... Eh, ¿Cómo se llama? Con pasta, con mezcla para hacer pasteles. Sino que ya había comprado la, la mezcla. y una bolsita que viene para hacer galletas de estas. Saben muy bien, solamente que están muy azucaradas. Pero no sé ustedes, estas están perfectas. Entonces... Vamos a hacer la degustación. Vean, vean, vean, vean. Me siento como la Rebeo abriendo las galletas. Quedaron muy chidas. Uh, ¡Qué emoción! Y ahora, ahora la vamos a sopear aquí en el cafecito. ¡Qué rico! Amigos, quedó muy buena, muy buena me uh -huh. si no mucho este video me gustó muchísimo hablar con ustedes acerca de mis libros que quiero leer y no sé coméntenme en los comentarios alguna receta o si ya leyeron alguno de estos libros, díganme qué les pareció eh, también me pueden compartir su TBR aquí en, lo, en los comentarios, yo voy a estar encantadísima de leerlos y nada, eso es todo por el video del día de hoy espero que les haya gustado muchísimo y nos vemos en el siguiente video bye